Bonjour mon amis. Vendredi matin, nous sommes dans les Alpes de Pic. nous sommes Salita Castro et Valentin San Juan, les enfants de la patrie, les enfants terribles dans les Houtes Alpes. Nous sommes préparés pour l'état prologue. Eh, Salita et moi, c'est parti! Qu'est-ce que ça a été? Se me donne bien le français, hein? Eh? Sí, Mais me han dit que ne non, solo le hablado. Eh? <risa> Empezamos bien, chavalotes. Venga, vamos para là que ahora os presento a Saleta Castro Nogueira, Saletiña para los amigos. Vamos para allá. Hola, la mondie. Sean incroyable la visión que tía de la nature Bueno, se acabaron las clases de francés eh, Aquí, justo aquí, llevamos unos 600 de subida Y es donde empieza la bajada Mira, mira, que os voy a enseñar Por aquí haces un poco de ¡Pam! Creo que lo primero es explicaros ¿Qué está pasando? ¿Sabéis que hace 10 días iba a la Swiss Epic? Y de repente, coño, cambio de Swiss Epic por Alps Epic. ¿Qué pasó? Suiza decretó la cuarentena para todos los españoles que vinieran de la península por tema de COVID. Y había que llegar 10 días antes. Ya no llegábamos a tiempo. Gracias a Jordi, al Petit Buda y a Maskevici, nos gestionó, y también a Loran, ¿eh? de la Alps Epic, la inscripción aquí, hostia, con unos descuentos, con facilidades, con opciones de grabar, prensa, etc. Así que Jordi, Maskevici, Loran, a todos, muchas, muchas, muchas gracias gracias pero claro de repente Eva que era mi pareja para la Swiss Epic no le cuadraban las fechas porque esta carrera es cuatro días después y de repente dije a ver y este año tenía que hacer la Titan Desert con, en su momento, hace siete años, la bauticé como Lady percever Saletiña, Saleta Castro, que nos conocimos en 2013 en, en el Ironman de Lanzarote y desde entonces siempre, oh, hostia, Saleta pa' aquí, Saleta pa' ahí, hicimos unos vídeos del Entreno del día, todos la queréis mucho y yo le tengo un especial cariño y admiración. Y de repente dije, Saleta Castro, ¡hola! ¡Vamos! venga, un abrazo a ver, mira, lo primero de todo veis que todo el rato cuando son precarrera, postcarrera habituallamientos, comidas mascarilla siempre, pero cuando estamos los dos juntos, ¿cómo? dormimos juntos bueno, juntos eh, <risa> el, el, el, eh, juntos pero Vi no revuelto Víctor, Víctor Dios me guarde, eh, dormimos en la misma habitación vamos en la misma furgo, estamos juntos en la etapa pues cuando vienes de un mismo núcleo no tienes que llevar mascarilla eh, pero cuando te relacionas con otra gente sí Así que, a ver, Saleta, ¿cómo ves? Espera. que te acerco la camarita esta Alps Epic con tu debut en mountain bike? Bueno, la verdad que fue una decisión un poco precipitada de un día para otro. También buscaba un, punt un puntito de motivación y cuando Valentín me lo dijo, pues, pues, venga, va, una locura, eh, venga, voy para allá. Lo que pasa es que no sé si estaré muy preparada, sé que físicamente en las subidas o en las zonas duras pues a nivel físico y tengo horas de entreno encima y le puedo dar caña creo que lo, lo podré apretar un poquito en las subidas largas la hija, largas. La hija de, me va a dar pal cortas, o sea, está fuerte bueno hay, hay, cuando sean de potencia ahí hay jamones, cuando sean largas y a mí me cuesta un poquito mover más la bici que todavía me estoy adaptando a ella pero bueno, yo tengo pánico a las bajadas porque estamos en Alpes, aquí todo es muy técnico campeona de Ironman en Maastricht, ha terminado 19 Ironmans, ha acabado en top 5 en 11 Ironmans, ha hecho segundos y terceros puestos en varios Ironmans, ha participado y terminado en el Campeonato del Mundo de Ironman en Hawái, novena del mundo el año pasado en el Campeonato del Mundo de Larga Distancia en Pontevedra. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Son Así que, años. hostia, mucho <risa> respeto años. y aunque diga que las bajadas y que la bici que el mountain bike, yo sé que es una tía. Competitiva, que es una tía que le gusta disfrutar, que es una tía que lo da todo y que no va a dar ni una sola bajada por perdida, porque, a ver, llevas. Hoy es el segundo día, el segundo día. que te subes a la mountain bike, ayer en Barcelona, hoy aquí, uh, luego haremos el prólogo y tengo que decir que la llevé por bajadas de las que yo, para mí, digo, esto es bajadita de la muerte, y la tía las mira, dice, ay, ay, ay, y ¡pum! para abajo. O sea, bueno, que... hay que tirarse. Pues Uno ya estamos listos y un poco cojonados o no? Bien, no nada, nada, mujer. Todas la las van, medidas de seguridad hombre. son pocas. Ahora va a empezar la, la pichar, prólogo, con lo cual todo el mundo con la mascarilla. Cada 30 segundos salen unos, subimos para arriba y ya justo al salir, o antes de salir al momento, ya podemos quitarnos la mascarilla. Por cierto, <risa> que estáis preguntando ya por la pedazo de equipaciones, vive a piñón. Los muertos nunca viven Aquí abajo ya las tenéis disponibles Hombre, que hay que celebrarlas Disfrutarlas y darle al machete. ¡Vamos para allá! Venga, ya estamos listos para salir Nervios a tope, ya nos hemos podido quitar la mascarilla Y ahora 3, 2, 1 ¡Vamos para allá! Venga, ¡Vamos para ¡Vamos allá! ¡Sí, ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Parece que han no al público que no al revés, tú. ¡Vamos! Oh, Familia, se confirman los peores presagios. ahorita va como un puto rayo subiendo. Yo voy, debo ir a 180 y tú vas aquí <ríe> sobrada, grande. ¿eh? Bueno, debemos llevar eh, media horita subiendo más o menos y aquí aguantarle el tirón cómo se puede la saletiña que me está marcando un ritmazo. Hemos pasado a tres parejas, nos han pasado dos, así que vamos bien. Y ahora, cuando lleguemos a arriba, a gestionar la bajada. Dale dale, dale, dale, dale. Llegando a los 2.000 metros, ya estamos llegando arriba uh, a todo lo que da la máquina. Y ahora, a intentar forzar bajando, no matarse y que no nos pasen muchos. ¡Grande sale, grande! abrimos fijo abajo aquí empieza de derechas eh. agárrala bien ¿estás bien? vale, vale joder ¿cíncate sí. bien? vale ojo que viene de izquierdas eh. adelante y atrás los dos grande ojo piedras Derecha, raíz gorda, baja culo izquierda, raíz, raíz y aquí es llano, eh. ¡Grande! Vale, por la izquierda, hacia abajo la derecha. Locos, y hoy va tirando, tirando, tirando escuchaba ruido atrás, y resulta que no era Saleta. o sea que, me parece que ha dejado pasar a dos o tres parejas, y ahora va a venir por aquí así que, a cruzar dedos, porque aquí ya llevamos minuto y pico esperando pero es que el bike park, es están de locos, que no ves, mira, ah no no, no, no es aleta todavía aquí viene un solo creo, ale, ale, ale Hostia, la peña como salta por aquí. ¡Grande, sale, grande! Tranqui, tranqui. Tranquila, tranquila. Vale, vamos bien, eh. Venga, bien, bien, bien. Perfecto. Cuidado piedra suelta. Vas tocando con adelante, ¿eh? Y aquí muy suelta. ¿Vale? Venga, derecha. Piedra súper suelta. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Vale? Izquierda, derecha rápida. Bien, aquí. De, ojo que aquí hay una línea Y otra vez de Derecha por aquí Y ya nos vamos para abajo ¿eh? Aquí por en medio y corrige rápido, porque que te viene de uno Por ahí viene esa aleta que lo está haciendo de lujo. Grande sale, grande, grande. Ojo que recto, izquierda, ¿eh? Vale. Muy bien. Venga, ya lo tienes. Aquí se pira un poquito. Ahora pegadita, ¿eh? Grande, grande, grande. Raíces, ¿vale? Derecha. Aquí está más limpio, ¿vale? Venga, va. Bien, bien, bien, bien. Madera, abajo. Bien, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos, vamos. Todo el rato viste en el camino, ¿eh? No ves ni el río ni en la no, cantidad no, no, no, no. Bien, bien, bien, bien, vale, raíz aquí en medio. Vale, izquierda, vale, pajarita guapa, esa de piña. Venga, vamos allá. Va, con dos cojones que corran la bici, peso a la derecha, eh. Vale, grande, grande. Vamos de izquierda, subamos un poco de adelante y de atrás. Vamos. Grande, grande, grande, grande. Vamos. papasito! ¿Se te ha parado el corazón un poco ya o no? Sí, sí, sí, pero no pasé mal, ¿eh? Estos Alpes, aquí la bici no es lo mismo que allá, las bajadas son con muchísimo desnivel muy técnicas para mí y eso que esto fue fácil pero bueno y mojadas eh, y con raíces eh sí yo han pasado algunas que decía ¡Hostia! pobre sale donde la he metido donde la he metido pero bueno una vez y que estás un par de huevos, estirar ¿eh? y ya está y salvarlo como se pueda no no muy muy bien si ¿Para? los demás bajan, yo también tengo que bajar, o sea que... Mira, para arriba eres un puto rayo. Para ya mí eres bien, ¿eh? un puto rayo. vamos con el pulso ahí y... Y... que no hablábamos. No, no, <risa> yo, yo no, no he sacado la cámara para nada. Y bajando con lo que decía ella, oh, ya, hoy a ver hasta... No, no, me has echado un par de ovarios... ¿No te has caído ni una vez? No, no, apoyé el pie, sí que apoyé el pie y, y tal, pero para dejar pasar a la gente, sobre todo, y luego, con tanto pendiente, es difícil volver a subirse encima de la bici, y tuve que buscar la zona, pero eso fueron dos veces y, y yo creo que para mi primera vez está bastante Joder, bien. ver sí si está bien! Muchas felicidades, muy orgulloso. Nos quedan cinco días y unos 14.000 de desnivel. Sí. <risa> Esto felicidades y familia, vamos a darle cerita yo intentaré aprender lo máximo que pueda de ella y sobre todo, valor ganas, actitud y a darle dura grande Saleta, grande Luquita oh, <risa>